Y ahora ellos te escuchan a ti también. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás en vivo? Por si sea, acaso que sí. estaba avisando. Pero no escuchas, ¿verdad? Pero no se escucha el audio. Yo escucho bien. Estás escuchando bien. Sí, está bien. Yo te escucho bien ahora. Perfecto, entonces. Pero no te veo. Ahorita, ahorita, aprendo la cámara. Estoy, pre estoy preparando esto. Con sombrerito y todo. Ahorita, estoy poniendo tu nombre en la, en la etiqueta. Y ya lo vi. Luis Guillermo Lumbreras. Así es, señor. Perfecto. Gracias, amigos, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Después de largos meses que buscaban comunicarme con el doctor Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo, historiador, aquí en Conozco, pues, como todos ustedes hace mucho tiempo, eh, su, su presencia aquí en este canal, que tiene ya 62 mil seguidores, gracias amigos, se debe especialmente a que creo que es una de las personas que mejor comprenden el problema que se está viviendo en este momento, puesto que además de sus... Eh, de sus investigaciones, él es ayacuchano, que es justo el centro donde está viviéndose lo más terrible que hemos conocido en la historia reciente. Gracias, Luis Guillermo, por aceptar esta entrevista así rápida. A tus órdenes, es una entrevista realmente muy rápida, pero sí, a tus órdenes. Era lo te invité al toque, por favor, ahorita, porque si no, después te, te metes en un montón de cosas y nos dejas plantado. Pero ahora sí, gracias, a Luis Guillermo. Entonces, el problema es Ayacucho. Nosotros tenemos allí estudiantes de física en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Y es una pena decir, pero un jovencito, estudiante de mi especialidad de física y matemáticas, de la Universidad de Ayacucho de Huamanga ha muerto por bala. Es una, un drama tremenda. Y es la segunda vez que perdemos a un físico. En los años 70 también fue un físico a, a Ayacucho, a un congreso, y un policía de la PIP en esa época igual lo mató. Entonces, bien difícil comprender a Ayacucho. ¿Qué está pasando en Ayacucho, por favor, tú, que eres de allá y conoces el problema? Bueno, mira el problema es un problema realmente grave. Es grave porque creo que hemos llegado a un tope de la necesidad de conocer y manejar este país. Como historiador que pretendo ser, tengo que explicar las cosas históricamente, porque Simplemente en función de lo que ocurre ahora es absolutamente inexplicable en cierto modo, aunque creo que tiene toda la explicación del mundo. Eh, como marxista yo podría decir que hay lucha de clases, pero es una eh, frase realmente vacía, porque la cosa es mucho más compleja que eso. Eh, Mira, el asunto comienza cuando expulsamos de la condición peruana, de la condición nacional, a todo el mundo indígena que vivía en este país. En el año 1823, y el problema está en la Constitución precisamente, en el 1823, cuando se inició la redacción de la condición republicana del país a través de la constitución política por indicaciones de Simón Bolívar lo que se hizo de comienzo muy de comienzo es a establecer que eran peruanos los que hablaban castellano y todos los que no hablaban castellano dejaban de serlo o sea no les concedían la condición nacional eso supone en 1824, 23 veinticinco, cuando se dio la primera constitución, eh, la expulsión, la segregación de la mayoría de los que vivíamos en este país. En ese tiempo, pues hispanohablantes serían, no sé, el 20%, el 10% de la población total del Perú. El resto... Eran gentes que hablaban distintas otras lenguas, el quechua, el aimara, en fin, el, las diversas otras lenguas que habían que se hablaban acá. Todos ellos fueron expulsados de la condición nacional. La expulsión no es una cosa tan simple. Un quechua hablante no puede ser ingeniero, no puede ser médico, un quechua hablante no tiene derecho a estudiar la secundaria porque no entenderá, porque las clases obligatoriamente son en castellano, e incluso en muchos casos ni siquiera podrá estudiar los años primarios, en que en algunos casos para poder firmar y poder sobre la base de eso, percibir por lo menos la condición de persona, tienen que aprender algo y se les da las clases en, los, en las escuelas, para poder firmar. Pero no les dan más. Yo participé en una reunión de los países en donde había eh, este tipo de problemas. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia. Eh, estuvimos Paraguay. Estuvimos eh, durante un tiempo recorriendo estos países y preguntando a los ministros de educación que qué pensaban de los derechos culturales, es una cosa, eh, esto es que los ministros no sabían que había derechos culturales, no sabían qué cosas eran los derechos culturales, pensaban que era lo mismo que los derechos humanos y son distintos. El derecho cultural principal es el derecho a la, a la lengua materna y eso es lo que ellos no sabían. Por ejemplo, sobre eso comenzamos nuestro, nuestro caminar por estas eh, entidades de formación de gentes y lo que encontramos es que nuestras autoridades, no solo las del Perú, también Ecuador un poco menos, pero también en Bolivia, en fin, no tenían eh, mucho eh, que aclarar. En Bolivia nos tocó vivir una cosa muy significativa, muy particular en la uh, conversación, en el debate que tuvimos, eh, íbamos a todo a, a colegios representativos de, de cada uno de estos países y nos tocó dar una hacer una expo, exposición y, y debate en un colegio en una de las islas bolivianas del lago Titicaca. En esta isla hablábamos, como en todos los otros centros educativos, nuevos, con un conjunto de profesores, un conjunto de estudiantes de los últimos años de, del colegio, y los padres de familia. Y expusimos nuestros puntos de vista sobre los derechos culturales. ¿Cuáles eran? Y decíamos que el primero era la lengua materna y que, por lo tanto, los estudiantes debían estudiar el castellano y las lenguas nativas desde el primero, los primeros años de colegio, de escuela. Se paró al final, y era costumbre también, uno de los padres de familia. Dijo, señor, muy bonito lo que usted ha dicho, pero ¿sabe qué? Yo no voy a querer que mi hijo vaya a la escuela para aprender mi lengua, el Aymara, y saber más sobre el Aymara. No, pues, señor, eso ya tiene en la casa. Además, ¿para qué? Con el Aymara no va a poder estudiar ni siquiera la, los años últimos de la primaria, no va a poder estudiar nada. Y por lo tanto, el, el, perdón, el, que mi hijo estudie, vaya a la escuela para aprender más Aymara, no, no vale la pena. Yo quiero que aprenda castellano porque eso es lo que le va a permitir vivir aquí en mi país. Eso de que el país sea bilingüe y qué sé yo, es un cuento, señor. En realidad, bilingües son las mujeres que no pueden estudiar más y se quedan normalmente con el idioma no, no nativo. Y no pueden ser ni médicos, ni enfermeras, ni nada. Entonces... No estudiar en castellano significa quedarnos en la condición de obreros de las últimas clases con los menores salarios y en condiciones realmente bárbaras. Por lo tanto, yo me niego a creer que ese es un derecho cultural. Es derecho para ustedes, no más. Para nosotros, no. Totalmente cierto. Me ocurrió otra cosa cuando llegamos al Ecuador. En el Ecuador... Estuvimos en Otavalo, fundamentalmente en la parte norte del Ecuador, estuvimos recorriendo todo, pero en, en Otavalo nos ocurrió una cosa importante. Se paró al final un, uno también, un padre de familia, dijo, señor, todo lo que usted ha dicho está muy bien, porque eso aquí nosotros lo seguimos. Mire usted, mis hijos eh, estudian primero castellano y aprenden castellano siguen con su lengua, que es lo que ellos van a vivir en la casa con sus amistades y con nosotros. Pero además, me dijo, también necesitamos el castellano porque tenemos que hablar con todos los ecuatorianos, pues y todos los ecuatorianos hablan castellano. Pero además, mis hijos quieren salir a vender sus productos fuera de Ecuador. ¿Y qué cosa tienen que aprender? El inglés, pues señor, entonces... Todos nuestros niños a los, seis, a los seis años de estudios primarios salen del colegio sabiendo bien su quechua, le llaman allá, su Quichua hablan muy bien el castellano y además hablan el inglés y con eso pueden moverse en cualquier dirección. Notable cosa. Notable saber, entre otras cosas, que nosotros no estamos entendiendo cuál es la importancia de ese tipo de derechos. ¿En el Perú ocurre eso? No sabemos. Eh, mira, yo he conocido, he conocido eh, compatriotas en París que hablaban quechua, castellano y la manera como ellos pronunciaban el francés era mucho más eh, cercano al verdadero francés que los peruanos que solamente hablaban castellano. Entonces, eh, y, y obviamente los franceses da, se veían, se notaban la diferencia, ¿no? Después me explicaron que la razón es pues que cuando uno habla varios idiomas, los músculos eh, vocales, digamos, están acostumbrados a emitir más sonidos y por lo tanto tienen más riqueza. Eh... Ah, es probable. Pero justo en Francia, a mí en París fue. Me acerca una persona y me dice, oiga usted, ¿y usted por qué anda vestido así? Yo, ¿cómo? Me dice, usted no es peruano. Le digo, sí. Entonces, ¿por qué anda usted vestido así? Porque los peruanos usan chullo, usan, qué sé yo, poncho y esas cosas, y usted no. Y eso lo hace para qué, para estar aquí como nosotros. O sea, como me dijo una verdad, así como dando una cachetada, ¿no? Ustedes viven como nosotros imitándonos hasta en nuestra manera de vestir. Y es cierto pues todo eso. Eso me hace recordar, Lucho, que este, se burlaba un poco de nuestra Navidad, ¿no? Porque decía, ¿cómo es posible? Nosotros llegamos como turistas eh, a Perú vestidos para el verano, porque hace mucho calor, ¿no? Claro. Y veo el Papá Noel que está súper, así, pobrecito <risas> dentro. Muy bien. La Navidad... Es en acá en el hemisferio norte, pues es frío, es normal que se pongan pues la vestimenta, ¿no? Pero, <risa> pero ahí en Lima, ¿qué hacen? Y después también conocí a una chica peruana que en enero estaba usando botas en Lima. Le digo, ¿pero por qué te pones eso? Está de moda en París, me dijo. <risa> <risa> es cierto, pues sí. Así es. Y bueno, yo pienso que eso es un poco lo que está ocurriendo. Mira, con esa división que se estableció en la constitución que no ha cambiado sustantivamente, ah, ahora las mujeres pueden votar, eh, los quechua hablantes pueden votar, yo no sé si los machigenga hablantes o los pano hablantes también pueden votar, supongo que sí, pero en fin, ese tipo de condiciones específicas son regalitos y no son derechos formales. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hemos partido el país en dos, Modesto. ¿no cuando nosotros hablamos de la historia del Perú, hablamos de un Perú prehispánico y uno el nuestro. Hay, hay, una, hay un tema que cuando uno habla, más o menos en el sentido que tú estás señalando que hay división, en el Perú hay diferencia de trato, inmediatamente te dicen, te acusan que tú estás dividiendo al decir eso, está dividiendo el Perú, no nos dividas, no hay que hablar de división, o sea, eh, la ciencia tiene que negar la realidad por, para bienestar de todos, hay que taparnos los ojos, los oídos, eso <risa> seguramente que tú eres, eh, has sido testigo de esas reacciones, ¿no? Muchísimas veces, muchísimas veces. Porque no entienden, pues, qué es lo que ocurre. Y por eso no entienden lo que está pasando ahora. Mira, lo que hay ahora es una confrontación entre el país de los otros y el país de nosotros. Nosotros somos los que tenemos posibilidad de ir a un hospital y ser atendidos con normalidad. Podemos ir al Poder Judicial y somos eh, enjuiciados o no con nuestra propia lengua, no necesitamos traductores para movilizarnos e ir al Congreso, por ejemplo, en el Congreso se habla castellano. En fin, este tipo de condiciones nos parecen normales, pero no nos podemos a pensar en toda la cantidad de gente que vive en este país con otras costumbres, con otras lenguas, con otras maneras de ser, con otras perspectivas de vida. Y eso ocurre porque nosotros lo permitimos y lo asumimos como normal. La división del Perú en dos partes es una división entre nosotros, los que tenemos la constitución de nuestro lado, y los otros que no la tienen. Eh, esta condición de ser peruano eh, tiene sus bemoles, porque no, no, no, no, no, no estamos en condiciones de poder ejercer la igualdad como derecho. Es tan fuerte la cosa, ¿no? esto que cuando hay reformas estructurales en el país, por ejemplo la reforma agraria, la reforma educacional, etc., nosotros decimos que todo es una reforma para todo el país. No es lo mismo, pues, Yurimaguas que Arequipa o y Tacna frente a, qué sé yo, San Martín y Chachapoyo las cosas son diferentes en cada lugar, los problemas son diferentes, la gente tiene que resolver su vida de diferente manera, por lo tanto, los derechos y las obligaciones no son las mismas, y sin embargo, hacemos leyes de educación, de reforma agraria, para todos igual, la misma ley, y eso no es posible. Y ese es un tema constitucional, porque la, la constitución, nos genera la imagen de que en el Perú somos una unidad que no lo somos eso es lo característico y rico de este país es que no somos o sea, hay, hay una hay una ley que nos dice que somos iguales pero como este novelista George Orwell ah. en su famoso libro Felicidad dice todos los animales son iguales pero hay unos que son más iguales que otros <risa> es cierto es cierto. A mí me ha tocado vivir mi infancia hasta los siete años, o oh, casi ocho, en Ayacucho, en una es temprana. donde yo nací y viví mi infancia temprana. Allí tuve ocasión, yo vengo de una familia eh, vergonzosamente este, hacendado. eh, hacendados, ¿no cierto? Una familia con. Es tu padre, tu padre fue diputado. Mi padre fue diputado también, sí, varios años. Este, pero eso fue porque ya es la causa por la cual nos vinimos a Lima y ya desde los siete, ocho años yo comencé a volverme limeño. Pero... casi ¿Me me una vez este, eh, una anécdota en el colegio Recoleta, justamente. No sé si lo puede, la puedes repetir. Sí, claro. Eso fue al poco tiempo de haber llegado acá, pues no tan poco tiempo, yo estaba en cuarto año de primaria, creo, tercer año de primaria, no me acuerdo. Bueno, eh, tercero debe haber sido, cuarto de primaria. Fui a la clase de francés y en la clase de francés, al padre eh, que nos enseñaba eso, el padre Pascual, eh, nos enseñaba el curso de francés, se le ocurrió preguntar cuántos, después de hacer una filípica interesante sobre la importancia de tener más de una lengua eh, conocida, me, nos preguntó a todos los alumnos, ¿y ustedes cuántas lenguas hablan? Entonces, como 8, 9, 10, 15, no me acuerdo cuántos de los alumnos levantaron la mano. Y yo también me puse a recordar, yo también hablo algo de quechua. La verdad es que no hablaba quechua, en mi casa me prohibían aprender el quechua. Pero algunas cosas, insultos, por ejemplo, yo sabía, este, cosas de ese tipo. El asunto es que yo levanté la mano también. Yo tenía un amigo que se veía a montaña y era hijo de un general que era muy famoso en ese tiempo. Que había sido candidato a la presidencia de la república, qué sé yo qué. Este, este montaña dijo, sí, señor o padre, qué sé yo qué. Este, no, yo sé francés, eh, viví mucho tiempo en Francia con mis padres, eh, mi, mi madre habla francés, mi padre también. Entonces yo sé francés y ah, perfectos y grandes aplausos en toda la clase. Se paró Reate, y, eh, otro amigo que estaba ahí, dijo, bueno, mi padre es de origen inglés, eh, mi madre, qué sé yo, es inglesa. Y yo hablo inglés perfectamente todos los días. Entonces, sí tengo el castellano y el inglés. Ah, bravo, así aplausos generales. Me tocó a mí y usted, lumbreras. Entonces, yo orgulloso porque había oído hablar de que el quechua era una lengua difícil de aprender. Eso es lo que había oído entre mis familiares, amigos. En consecuencia, dije pues con mucho orgullo, yo quechua, padre. En vez de aplausos, lo que recibió una general carcajada de todos los compañeros que estaban ahí. Y entonces, el padre poco inteligente dice, no me diga lumbreras, qué bueno. Y me acerca el libro de FTD que nosotros después estudiábamos en francés. Dice, a ver, tradúzcame usted al quechua esta frase que está aquí. Qué sé yo qué frase sería. Yo vi eso y y ahí recordé que yo no sabía mucho el quechua. Entonces, ¿qué digo? ¿Y ahora qué digo? No, yo no sé. Y mucho menos traducir. Carcajada general. Y entonces lo que se me ocurrió a mí es que se estaban riendo porque creían que yo no sabía el quechua. Que se reían porque yo era un mentiroso. Entonces lo que hice fue recitar uno de, de los insultos que, que había, qué sé yo qué, cuál sería... Un insulto, ¿qué es? los insultos en quechua son muy graciosos. ¿no? Tú tienes los bigotes como la, como sea, como la uh, brocha del eh, carpintero más pobre del barrio vecino, cosas de ese tipo. ¿no? Entonces, le dije una frase de estas y por supuesto la carcajada siguió. Me di cuenta que la carcajada no era porque creían que yo no sabía, sino porque era quechua. Y cuando llegamos al recreo, los más próximos a mí, mis amigos, mis compañeros, eh, me rodearon en círculo. Y comenzaron a repetir, eh, lucho, cerrucho, vecino de Ayacucho, lucho, cerrucho, vecino. Entonces eso para mí fue terrible. Y ahí... Me comencé a preguntar por qué dice serrucho si yo de serrucho no tengo nada, o sea, serrucho para mí era un un instrumento de carpintería. Llegué a mi casa a la hora del almuerzo, en ese tiempo se dividían en dos partes, dos clases, y pregunté a mis padres, ¿qué cosa quiere decir serrucho? Serrucho pues no, sé ser, no, no, no, pero a mí me han dicho que yo soy serrucho. Y entonces mi padre que se puso a reír, y dice, sí, hombre, es lo que dice, se, nos dicen a los serranos. No es común, me dice, pero Serrucho le dice al Serrano. Y eso es malo. No, me dice, broma, qué sé yo, qué. Pero ya me quedó la cosa, fue muy feo aquello. Y eh, me quedé con la hace, cosa esa de Serrucho, felizmente pronto empezó, se olvidaron. Me hace recordar una anécdota un poquito similar. Mi abuelo, eh, nací, yo nací pues a 4000 metros o a 3500 en La Libertad. Bajamos a Trujillo, mi abuelo con su poncho, yo también con un ponchito, y nos gritaron: Serrano come papa con gusano. <risa> Entonces mi abuelo eh, los mira y le dice: Costeño come caca con empeño. <risa> Entonces digo abuelito, pero ¿por qué dijiste eso? Bueno, ellos nos están diciendo una verdad, porque nosotros tú sabes comemos papas, pues efectivamente algunos están con gusano y además son ricas. Ellos qué cosa hacen? Mira en el río, estábamos junto al río, ¿no? Lavando, sacando agua. Ah. Y nosotros qué hacemos arriba en el río? <risa> entendí, entendí que él decía verdad, ¿no? Y, <risa> la relación y el abuelo siempre este tenía respuestas y nos preparó digamos nos preparó a ser orgullosos a ser altaneros incluso hasta hasta cierto punto racistas en el sentido inverso digamos no porque claro eh, a decir verdad eh, también hay un racismo pues de ambos lados no mi abuelo materno me refiero al materno no eh, a la, porque el paterno venía un poco de Cajamarca de Cielandín y mi padre y mi abuelo materno, un poquito que lo despreciaba al, al chilico, digamos, no eh, simplemente porque no tenía propiedad, no tenía tierra, pues los chilicos, siempre los, la gente que viene de allá pues eran como todos los judíos, medio cerrantes, ¿no? Ah. <risa> pero en fin, esa división ha existido. Ahora, pero ¿por qué en este momento eh, todavía se insiste en desconocer esa división y y más bien se acentúa en lo que respecta por ejemplo me refiero al al consejo de ministros yo siempre he visto que la gran mayoría de ministros vienen de tres universidades privadas y las estatales como si no existieran o sea en la realidad existe esa división pero eh, quieren ser negacionistas quieren que nadie se dé cuenta de ello Sí, en realidad, así es. Este, yo, no, yo no resistía la presión. Y entonces comencé a volverme, a volverme limeño. Comencé conscientemente a quitarme eh, el dejo ayacuchano que tenía. Es muy lindo, además, es muy suave. El dejo ayacuchano pues me de, lo combatía conscientemente. Tratando de hablar como, como los limeños. Hablar rápido, no hablar despacio sino gritando. Cosas de ese tipo que nosotros considerábamos que era lo característico de los limeños. Los limeños son abusivos, hablan fuerte, gritan tonterías. En fin, vamos a hacer. Y es así como fui creciendo. Y a medida que iba creciendo me iba dando cuenta. Un representante típico de ese limeño... Es este cómico, este, el Chato Barraza. Es ese es... Ah, ¿no? sí, claro. Es de norteño. Sí, sí, sí, claro que sí. Norteño, no es serrano. Es de Pacasmayo, no es serrano. Barraza. Ya yo creo que Marcela quiere que le entrevistes. No, te digo que Barrasa es de Pacasmayo. <risa> no, el, el Chato Barraza entiendo que es de Bereño y su... Y ahí ha vivido, ¿no? Se, se, se habla rapidito, muy rápido y siempre diciendo cosas en, en broma, sí. burlándose del resto. <risas> bueno, el asunto es que, como parte de esa decisión, yo tomé conciencia de lo que estaba ocurriendo cuando me puse a estudiar la vida de los jesuitas en el Perú. Yo era un admirador de Ignacio de Loyola. Cuando tenía 10 años, escribí una historia sobre él, o sea, la vida de Ignacio Loyola. Eh, la, en fin, leí mucho sobre lo que pude a esa edad, 9, 10 años, 11 años, y escribí un libro. Un libro que yo llamaba libro, que tenía 120 páginas, sobre la vida de Loyola. A raíz de eso, me di cuenta de dónde estaba viviendo y qué cosas es lo que estaba pasando. Porque me tocó, como parte de esa historia, saber qué cosas es lo que ocurrió en Paraguay, por ejemplo, con los jesuitas, quiénes eran los jesuitas, qué cosas lo que hacían y por qué eran diferentes a los demás. Yo sabía que era la iglesia militante, distinta a la otra, pero en fin... Eh, lo que me pareció lógico es entender que efectivamente habíamos dos mundos viviendo conjuntamente y sin conocernos el uno al otro. Nosotros no conocemos a ese mundo de los otros, simplemente son otros. No, no, no entendemos, no entendemos, por ejemplo, por qué eh, son tan humildes, por qué aceptan todo lo que nosotros les decimos, es que lo que no entendemos es que todas las leyes y todo el sistema, la religión, los dioses, todo, todo, todo está hecho en función de nosotros y no de ellos. Por lo tanto, hay una otredad en el Perú que está, que no es clasista necesariamente. Pueden haber obreros, pero también los hay de los otros, o sea, dentro de los otros esos, hay pues hay algunos que son abogados, otros que son médicos, hay de todo, pero además la mayor parte de ellos son campesinos, son obreros y normalmente no tienen acceso fácil a las condiciones de vida de nosotros. Nosotros tenemos todo y esa es la razón por la cual nosotros tendemos a ser conservadores. Porque tenemos acceso al mercado, tenemos acceso a la lectura, a la educación, tenemos acceso a la salud, tenemos acceso, en fin, a todas las facilidades que da el sistema para los que consideramos que somos nosotros. Ellos, los otros, no tienen nada de eso. Si alguien de los otros viene al, al Palacio de Gobierno a pedir una entrevista con el presidente eh, normalmente lo desechan dicen, ¿tú qué quieres? fuera de acá eh, en cambio si vamos nosotros por lo menos nos obligan a hacer trámites y cosas, pero por lo menos tenemos la posibilidad de acceso ese Eso, tipo de eh, cosas Manuel, Manuel, Manuel Scorza escribió esa novela, grabó invisible ah. ¿No? ¿La, ¿la leíste? no Entonces, es, viene un, un serrano pues, este, un indio digamos a Lima eh, entra al banco y hace su cola pero todo el mundo pasa delante de él y nadie observa su existencia, nadie se da cuenta de su existencia eh, por eso se llama el invisible no Ajá. entonces se da cuenta él que era totalmente ignorado por todos eh, entonces caramba, si yo soy ignorado yo vengo a luchar por las tierras de mis ancestros porque hay una ley del virrey no sé cuánto, si yo soy ignorado voy a utilizar esa esa fortaleza, esa, esa característica mía Y se metió por el juzgado, los, los archivos y todo lo demás, y logró encontrar todos los papeles que buscaba, porque era invisible. <risa> claro. Maravilla. <risa> porque eh, sí, pues es cierto. Nosotros pasamos de invisibles también. Eh, cuando la gente se entera que soy de Yacucho, me, me trata ya de... También es cierto, porque el, mucha gente no tiene ni idea de, de dónde procede uno y qué cosas ha vivido uno. Yo he vivido cerca del mundo de los hacendados, es decir, el conjunto de gentes que estropean a los seres humanos, a los llamados indios, y los estropean de manera muy, muy, muy fea. De eso Pero he sido te, testigo. Nada ¿tú eras consciente de eso en tu niñez o no, pasaba digamos, lo normal? No, yo, yo consideraba totalmente normal eso. M más aún, debo haber participado de alguna manera en muchos de los arrebatos estos que se tenían. Yo tenía un compañero, cada uno de nosotros con mis hermanos y hermanas, teníamos una especie de asistente que nos acompañaba, un, como llamaríamos en ese, un indiecito, que había sido captado de una de las haciendas y llevado para que nos acompañe a nosotros, para que juegue con nosotros, para que tenga, tengamos nosotros con quien estar permanentemente. Incluso si cometíamos alguna falta, pues las faltas las atribuían a él y, y no a uno. era muy cómodo. No tenía conciencia de que estábamos realmente haciendo una... Cosa bárbara en aquel tiempo, para nada, me parecía normal, o sea, el hecho de que Taita Thomas no hablara castellano no me parecía raro. El Taita Thomas hacía los esfuerzos del mundo para hablar conmigo en castellano porque yo no sabía quechua. En fin, eh, estas condiciones de la vida que mucha gente se niega a aceptar en el Perú, de que existe y existió una suerte de semi-feudalidad aquí o sea cuando uno revisa la historia del periodo feudal eh, especialmente en Europa lo que se produce acá lo que sigue estoy seguro que se sigue produciendo era exactamente lo mismo Teníamos los pongos, las gentes que venían cada semana, los llamados semaneros, que iban a la casa a hacer los servicios duros para nosotros, para la familia nuestra. Nosotros vivíamos en la casa, pues en nuestros colchones y demás, bien, y los servicios eran dados por ellos. Eh, la mamanita era la cocinera, era una viejita, una señora eh, amorosísima y simpaticísima, muy bajita, que nos atendía a todos en lo que nosotros queríamos pero era, eh, ella hablaba castellano, pero castellano pues ayacuchano nativo digamos este nos parecía normal que por ejemplo ella no comiera lo mismo que nosotros, nosotros comíamos básicamente lo mismo y, y, pero lo que sobraba, lo que no comíamos era lo que ellos este, comían y la mamá Anita era la primera en hacerlo. Yeah. ¿En esta ¿En esta Estas en condiciones comenzaron a ser eh, procesadas por mí. Ya cuando yo estuve, es que sé yo, en, cerca de la universidad, en los últimos años, después de terminar el libro, de, son, son tres libros que escribí en ese momento, uno era el de Loyola, el otro era La vida del conde de Lemos, aquí, y la tercera otra obra era una referencia crítica al Quijote de Cervantes. ¿no? Cuando terminé eso, llegué a leer una obra que a mí me fascinó, es que es el Juan Cristóbal de Romain Roland. Entonces leí los dos volúmenes de... Juan Cristóbal, y quedé fascinado con los debates que él hacía, que además eh, lo leí junto al libro ese, ¿Por qué no soy cristiano de Russell? Y entonces, en fin, eh, a raíz de eso se me rompió todo, ¿no? Todo el esquema, porque yo en ese tiempo, incluso cuando tenía 14, 15 años, quería ser sacerdote, quería ser cura y quería ser jesuita. Eh, a raíz de eso me hice amigo de, de MacGregor, el padre MacGregor, me hice amigo de un, una serie de, de, de curas eh, jesuitas que habían en Lima y eh, yo estaba totalmente ¿De la católica. Entusiasta, no, no, San Marcos. Yo ingresé a San Marcos. No, me refiero al sí. cura McGregor de la Católica. Ah, sí, claro, claro, Felipe. Este y eh, ¿Cómo luego eh, yo practicaba mucho la religión en los términos en los cuales se practicaba pues en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Creía en la necesidad del, qué sé yo, del eh, Latigarte. Claro, el castigo físico y cosas de ese tipo. En mi traslado de la una a la otra cosa, este, el libro de Juan Cristóbal, de Romero Rolán, jugó una particular importancia para mí porque de allí nacieron las preguntas de por qué hay diferencias entre los seres humanos, de por qué eh, nosotros actuamos de una manera y no de otra, por qué despreciamos unos a otros, por qué nos desprecian a nosotros. En fin, es, una, es una, un discurso estupendo de, de sobre las diferencias. Eso me indujo posteriormente. A, a estudiar en la universidad y cuando yo entré a la universidad yo quería ser político o sea, mi objetivo, mi padre era político, en ese tiempo eh, era. era diputado era diputado de derecha él decía que era eh, que se dio uh, que no era izquierdista que él era eh, de derecho pero de derecho social, humano, en fin. Yo le creía, desde luego. Y eh, yo le tenía un gran aprecio, mi padre es una persona simpáticísima. El asunto es que cuando entré a la universidad, me tocó como profesor admirado por Rajarenechea, que no era precisamente un izquierdista así radical, pero era un hombre de izquierda en gran parte de sus comportamientos y sus maneras de ver cosas. Eh, Porra Barrechea era un hombre, pues, dentro de los términos ideológicos presentes, era un hombre de derecha, claro, pero no quería que las cosas no cambien. Él consideraba que debían cambiar y pensaba que parte de esa necesidad de cambio estaba en la necesidad de considerar a los otros peruanos como peruanos. Yo diría que fue de él que tomé esta conciencia de la necesidad de unificar los criterios de nacionalidad en el Perú. Se mantuvieron. Después de eso pasé a ser alumno de Don Luis Valcárcel y me hice amigo en esas condiciones de José María Arguedas, con quien conversé muchísimas cosas, muchísimas veces, en muchas ocasiones y con quien aprendí entre otras cosas un uno de los defectos de de, de, de Arguedas su principal defecto era la humildad eh, era un defecto muy grave porque Pero también, un poquito la misma algo de tu de tu historia viene de la sierra he tenido una sí, banda con plata y una empleada, etcétera, que eh, un poquito te reconocías en él algo ¿no? Mucho, mucho, mucho. Teníamos muchas cosas en común y comentábamos esto y conversábamos sobre eso. En varias ocasiones estuvimos juntos, más juntos que en ninguna otra etapa, en un viaje que hicimos juntos a Viena, a, donde había un evento que nos invitaron para conversar sobre la formación de arqueólogos, antropólogos en Perú y México. Y ahí fuimos con José María, con, fue en salida, en fin, con varias de estas personas. Y en esa ocasión, fue, no sé, 15 días que estuvimos ahí, este, no sé, para no recuerdo cuándo, pero ahí conversamos muchísimo sobre todas estas cosas. Uh, tuvimos una anécdota muy buena José María, el día que llegamos a París en el viaje de Perú a, a Austria de, de, tuvimos que pasar una noche en, en París yo no conocía ¿verdad? mi primer viaje a Europa entonces nos quedamos en el mismo hotel y eh, me dice, oye tú conoces París yo le digo no entonces me dice, bueno, yo sí conozco, pero ¿sabes qué? Eh, cuando he venido no he tenido ocasión de visitar muchas cosas de París nocturno. ¿Qué te parece? Eh, vamos, pues le digo vamos. Y nos fuimos, pero con unas consignas básicas. Primero, no hablábamos castellano, ni inglés, ni Bien. francés, ni nada de eso. Hablábamos quechua. Eh, este, segundo... No éramos del Perú ni de Sudamérica en ningún lado, éramos del Tahuantinsuyo, de modo que nos inventamos el país Tahuantinsuyo y hablamos en quechua y nuestros nombres eran Pucaruna, Jaturuna, quién sabe qué. El asunto es que llegamos a, a visitar especialmente pues, bares, clubes nocturnos y cosas así. Eh, desde las 7, 8 de la noche que entramos hasta las 2 o 3 de la mañana supongo que estuvimos en estos lugares. En ese trayecto hablábamos de un país Tawantinsuyo. Es impresionante, pero eso para mí eh, fue una reunión importantísima en mi vida. Eh, yo estoy terminando ahora un libro que se llama Un país llamado Tawantinsuyo. Eh, de alguna manera es ese el título que tuvimos esa noche, porque los que nos entrevistaban en los bares y tal, nos preguntaban, nos pedíamos una gaseosa, una cosa de esas, eh, en francés o lo que fuera, pero este, lo demás era quechua y nos hablábamos en quechua nos preguntaban dónde éramos Tawantinsu, y Wuhan, el mapa no había en fin esa eh, esa fue una de las épocas en las que comencé más más largamente, horas y horas y horas con bueno, José ya se, eh, lo percibí allá en Chimbote, porque yo viví en Chimbote cuando visitaba a Loco Moncada un amigo mío eh, fue impresionante esos encuentros que tenía José María Arguedas con el loco Moncada que eh, le dio lugar a este libro, pues los zorros de arriba y los zorros de abajo. Bueno, pero claro. finalmente este tema que estamos hablando nos lleva a este, a este año y medio terrible que hemos vivido, cuando precisamente un, un, una persona que además, como tú señalas en tu entrevista recientemente en la República, anunciando también el libro, La breve historia del Perú, este es, eh, Pedro Castillo, no era no era indio eh, era digamos más eh, europeo genéticamente hablando que la gran mayoría de peruanos eh, llega a lima y pues eh, apenas eh, fue elegido inmediatamente recibió una oposición así ciega querían bajarlo a toda costa y tenían que encontrar algo para eso ¿Por qué ese, ese rechazo tan, tan eh, irracional, digamos, desde el, el principio de su elección? Mira, eh, en realidad eh, no fue cuando entró que, comenzó, que comenzaron a combatirlo. Eh, esto comenzó antes, cuando vieron que él estaba en las posibilidades de asumir una posición expectable en las votaciones, comenzaron a atacarlo. Inventaron todo este cuento del fraude y qué sé yo qué. La derecha sintió eh, que se le iba el poder de las manos. Lo importante del cuento es qué representa esa derecha y qué cosa es lo que está en juego aquí. Eh, la derecha es el conjunto de personas que no quieren que las cosas cambien de otra manera que la que ellos están esperando. Y la única manera de mantener las cosas que ellos están esperando es no introducir cambio ninguno. Frente a la oferta de una, eh, que se yo, un gobierno de cambios, obviamente que la reacción de la derecha fue... No, por favor. Nada de cambios. Eh, todos estamos bien. Claro que estamos bien. Estamos bien los que estamos en este lado, no los que están en el otro lado. El problema es que no se dan cuenta que la mayor parte de la población está al otro lado, no en nuestro lado. Nuestro lado está bien. Nosotros no vivimos tan mal. Sí, no, no vivimos tan bien tampoco, pero no vivimos mal nuestras condiciones de vida nos permiten tener acceso a la salud, a la educación, nos dan acceso, en fin, a muchísimas facilidades de vida. Tenemos la posibilidad de leer libros de, de cualquier parte del mundo. Eh, so, estamos enterados de todo porque tenemos la televisión y la televisión la, la acompañamos. En fin, esas cosas son nuestras. Esa es la que llamamos derecha. Es decir, es el nosotros. Ellos, o sea, los otros, no tienen esas cosas. No tienen ese acceso a esas cosas. No tienen acceso a los libros, no tienen acceso al conocimiento formalizado, no tienen acceso a eso. No tienen acceso a ser nada más que simple y llanamente peones, ayudantes, o lo que fuera debajo de el sistema social. Esta situación no la están soportando, pues, y lo que está ocurriendo, que no es una cosa exclusivamente peruana, desde luego, lo que está ocurriendo es que los otros se están levantando. En muchos casos es un levantamiento de clases, o si sea, hay una oposición clasista. Acá no, acá la cosa va mucho más allá. Es una oposición entre los que están, estamos en el sistema, y los que no están en el sistema, los que no viven el sistema. Esto ha hecho que eh, para ellos el Poder Judicial es su enemigo. El que haya una asistencia social de un detective es su enemigo. El que existan archivos son sus enemigos. Esas cosas no son para ellos. Son para nosotros. Y para nosotros son valiosas, no para ellos. Y eso no lo percibimos. Consecuentemente, lo que se está produciendo es una barbarie. Es cierto que hay una situación dramática en la participación popular, donde seguramente hay vándalos, claro que si hay gente que se goza con, este, con hacer daño a las cosas, Disculpa que te, eh, te ponga la información, yo estuve ministro del ambiente algunos meses y el 5 de abril llega una información de inteligencia diciendo que a partir de las 5 de la mañana iban a venir vándalos a Lima a hacer barbaridad y media, eh, inst digamos, instigados por la que tú llamas derecha, ¿no? Que los habían organizado para hacer un gran vandalismo. Sí y por lo tanto se discutió y pucha, se, se llegó a la conclusión que debería también declararse estado de emergencia para evitar barbaridades, sin embargo hubo mucho temor en que la Fuerza Armada participe porque eh, el ministro de Defensa, Pepe Gavidia, decía que los soldados están realmente no están preparados para enfrentar este tipo de cosas. Ellos apenas se ven en peligro, ellos, no, no, no se refiere a la facilidad a, de aeropuerto, no, apenas se ven en peligro ellos inmediatamente matan. Por eso es que se tuvo mucho cuidado y como todos sabemos hubo vandalismo, robaron computadoras de la fiscalía, eh, pero no hubo, me parece ningún muerto, no sé si heridos, porque justamente se tuvo mucho cuidado en este caso. Pero ahora, eh, como siempre, también hay vándalos en ambos lados, que es un grupo pequeñito, por supuesto. Pero ahora se le envía la, el ejército, la fuerza armada que sabemos, sabíamos en abril del año de este año, sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias. Ya se sabía. Eso los dijeron a nosotros que así sucede. O sea, que Como tú dices ya, pero se trata de nosotros, así que no hay problema. Aquí en Lima podíamos, digamos, eh, darnos ese lujo, entre comillas, allá no, hay que enviar a la Fuerza Armada, ¿no? Ese es más o menos, creo yo, que ha pasado. Efectivamente, es lo que ocurre, lo que ocurre Maestro, esto, ¿no? La situación eh, es grave precisamente por eso. No es un enfrentamiento entre el gobierno y la gente, los vándalos en general. No, hay vándalos porque las condiciones hacen posible que existan y que asuman su papel dentro del país. Y esas condiciones no son de ahora, pues se tienen que cambiar. Yo por esa causa considero que es efectivamente cierto que una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar la Constitución y ver cómo federalizamos este sistema dentro de una regionalización más bien de este país que haga posible que las gentes de qué sé yo de Cuchipaico tengan representación, representantes que vean sus leyes, vean sus cosas y puedan resolver sus problemas y que eso, en conjunto, luego formando una estructura mayor, puedan llevarse al nivel nacional. Creo que hay una noción equívoca que es muy eh, bolivariana, de unidad por encima de todo. La unidad por encima de todo funcionó muy, muy débilmente en Europa y formó los países que nosotros conocemos en Europa. Si nosotros vemos el Europa, un conjunto de países chiquititos que hay allí, todos determinados por diferencias en la lengua, por diferencias en las costumbres, etcétera. Nosotros no nos damos cuenta que de algún modo es eso lo que ocurrió. Y si vemos los Estados Unidos, es algo parecido también, con distintas condiciones y características, pero es algo parecido. Yo creo que en el Perú nosotros necesitamos tomar eso. Para eso necesitamos un cambio estructural de la constitución política del país y el reconocimiento de nuestras diferencias y nuestras divergencias. Lo que está pasando en el Perú, Modesto, yo creo que no tiene solución simple. No se trata de nombrar un nuevo congreso, ni de nombrar un nuevo presidente, ni mucho menos. Lo que está haciendo la señora doña Dina Boluarte es en realidad sacrificarse. Estar en el poder no es cuestión de tener el poder y hacer lo que uno quiere, así no es. Eh, tú que has sido ministro eh, sabes perfectamente que muchas de tus decisiones dependen de lo que hagan otros, no de lo que haces tú, ni de lo que tú piensas y dices. Muy, muy importante lo que tú dices porque uno dice, bueno, este gobierno no funciona, no hace las cosas, pero todos sabemos que los ministerios tienen todo una, varias escalas de decisión sí. y de acción. Y si tú tienes de acá para abajo solamente oposición, ocurre lo que todos sabemos que se llama sabotaje, ¿no? no claro. Y si alguna vez hay un presidente que eh, quiere, eso lo, también lo, lo conozco por experiencia. Si hay un presidente de alguna institución que quiere cortar la corrupción interna, esta se organiza, pues ya está organizada, y lo aniquilan, lo, lo, buscan la forma de eliminarlo. Los anticuerpos son tan grandes que en un sistema así, obviamente es muy difícil, como tú señalas, cambiar. ¿No? Eso me parece que por experiencia te digo es una realidad, no sé, para un presidente pues eh, tiene grandes problemas para gobernar adecuadamente, porque lo primero que se le acercan son los corruptos, que quieren beneficios, los amigos, que si tú no le das beneficio ya vuelven, se vuelven tus enemigos, se organizan en partido de oposición. <risa> Cierto. ¿No? ¿No? Este, eh, si tú eres eh, presidente de alguna institución, y quieres poner orden de acuerdo a, a las normas, etcétera. inmediatamente los eh, que se ven un poco afectados se organizan en sindicatos, es un lío completo, ¿cómo tendría que resolverse? Tú dices que no, no, no hay solución en el corto plazo, parece, ¿no? Eh, no hay solución dentro del sistema, creo. Eh, lo que está ocurriendo aquí no es aislado, eh, lo que está produciéndose ahora mismo en toda América del Sur y en gran parte del mundo, en España, en Francia, etcétera, eh, en el propio Estados Unidos, es todo un cuestionamiento al sistema. Y eso es bien importante. Yo pienso que lo que tiene que, que cambiar es el sistema. Eso en el caso nuestro, el Perú comienza por la redacción, la elaboración de un nuevo proyecto de vida, es una nueva constitución, eh, que no es solo una constitución política, es una constitución jurídica, económica, etc. Es una constitución que aborda todos los espacios de vida que puedan ser posibles de tener. Y esta cosa es algo que nosotros no estamos viendo con seriedad eh, la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo para mirar las cosas están ocurriendo las cosas por encima de nosotros y de cosas que jamás pensamos que podían ocurrir porque mira tú el mapa de donde ocurre Lambayeque Cajamarca, Trujillo en el norte Ica Arequipa este, Moquegua, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho. Apurímac es interesante, para mí es un fenómeno muy, muy particular. Eh, es es en la rebelión del sur, me recuerda mucho al movimiento de Tupamaro. Y la rebelión del norte me recuerda mucho a lo que decía Orbegoso. Es, son, son cosas que son bien interesantes lo que está ocurriendo. Creo yo que la salida pasa por reconocer que la, los reclamos de la población son ciertos. Pues. Están en contra de, una, eh, de un congreso que es francamente equivoco en gran parte de sus decisiones, sus actuaciones, pero que está compuesto pues, por gente que pertenece a uno de estos dos extremos. ¿no? Y están de una u otra manera yéndose de un lado a otro sin saber exactamente qué hacer. Creo que todo comienza por reconocer la necesidad de ir a una nueva constitución, estoy segurísimo de eso. Creo que además los puntos de cambio en la constitución son estructurales, y no pequeñas cosas, no es porque haya bicameralidad o cosas de ese tipo que son secundarias, es por cambiar la estructura de las relaciones sociales que hay en este país y de los mecanismos de apropiación que existe en el Perú. Yo pienso que esto no es un tema de este año, es un tema que va a durar más, es el comienzo de lo que está ocurriendo, ojalá que no sea muy dramático lo que viene después, temo mucho una escalada del sector conservador del sector este que le llaman de derecha ahora, que pueda eh, ellos tomar el poder y bajo un comando derechista de verdad pueda cometer muchas más barbaridades que las que ahora ellos están induciendo a que se realicen. Eh, eh, ojalá, ojalá esto ocurra. Lamentablemente muchos de nosotros, yo por ejemplo, y ya estamos viejos. Entonces, mi participación en la vida política del país ya, ya no, no, no tiene la fuerza ni la posibilidad de participar, de hacerlo. En fin, felizmente tengo una compañera que eh, está por su lado haciendo las cosas eh, dentro de condiciones muy similares a las que yo pienso. Y coincidimos en muchas cosas, en otras no, y lo está haciendo. Pero eso ya es pues un poco cuestión de edad, cuestión de, en fin, de, de, de, de qué cosas hacer. Yo me pregunto qué cosa podría hacer aparte de ir a las marchas y, y eso que lamentablemente tampoco estoy en condiciones de hacer. Esas cosas son las que creo que vale la pena pensar con mucha seriedad y con, mucha, con mucho cuidado. Eh, hay declaraciones que son muy eh, intensas, pero que no necesariamente llevan a la posibilidad de este reclamo de diálogo que tanto se está escuchando. No creo mucho en el diálogo, porque la, hay más bien competición en medio de eso eh, creo más bien en la necesidad de llegar a acuerdos mediante concesiones de un lado y otro para poder avanzar bueno lucha mira tú ahí sí tengo que corregirte lucha porque realmente eh, la edad que uno tiene para mí es una gran fortaleza porque tenemos tanta experiencia vivida en diversos ámbitos, en la sierra, en la costa, en el extranjero, en la universidad, en la escuela, etcétera, etcétera, y, y que eh, ten, tenemos que enseñar ¿no? a los jóvenes. Por lo menos, esta, por ejemplo, esta, este diálogo entre nosotros, eh, tú dices, no, vamos a marcha, pues no podemos ir a amarse, de repente, pues ahí no, <risa> a, nos atropellan pero veo que nos, han, nos están mirando 800 personas. Sería una gran manifestación, ¿no? Y seguramente va a aumentar, ¿eh? y eso está ocurriendo gracias a la ciencia y la tecnología. Eh, la gente que no comprende todavía el fenómeno social moderno, actual, dice, estos tienen instigadores, instigadores eh, extremistas que empujan a la gente a manifestar pero son ciegos porque eh, os, no, no se dan cuenta que existen las redes sociales en las social la que estamos ahora utilizando, y cada uno ahora tiene su celular y se comunican por celular. Hay lo que podríamos llamar una red neuronal que piensa en conjunto y decide en conjunto. Y, se, y por ejemplo, en este momento, cuando te invité de un momento a otro, bah, hacemos una entrevista, inmediatamente la hacemos, te hubiera podido invitar al toque para ir a tomarnos un, una chicha en algún lugar. Y es, eh, la gente antes olvidada, que ahora tiene su celular, se comunica y dice, vamos a la plaza de armas, como ocurrió en Ayacucho. Se fueron a las plaza de armas sin que nadie nos convocara en particular, sino entre ellos todos. Creo que esto a mí me da mucha esperanza porque va a impedir que algún grupo dictatorial se instale y, y que haga lo que quiere Ya no estamos en esa época porque los medios de comunicación que le llaman alternativos nos dicen cosas que los otros quieren ocultar. Eh, en ese sentido, nuestra labor, eh, Lucho, creo que es muy importante y por supuesto nos van a acusar de todo. A mí cuando eh, digo algo ponen abajo... Eh, <risa> dice viejito, vete a dormir, apaga tu cámara, pues, ¿cómo no? no. no. Entonces, este, el, el mejor uh, piropo que he recibido ha sido guaco viejo. <risas> bueno, yo soy mochica, en cierta a manera, chica, efectivamente me, me identifico con los guacos y soy viejo. Ellos creen que es un insulto, pero para mí más bien es, como decía mi abuelo, están reconociendo nuestro nuestro valor no es como si que a un griego le dijeron me dijeran parece escultura griega pues si griego tiene escultura griega <risa> yo, yo soy muy chica me identifico con mis guacos de modo que yo agradezco a esa gente porque me hacen eh, todavía reconocerme a mí mismo y mi vejez por supuesto soy viejo y tú también eh, estamos en eso y no no es una desventaja en estos tiempos, en estos, en estos tiempos de, de ciencia y tecnología, más bien es una fortaleza a la experiencia, y por eso te agradezco enormemente haberme, haberme aceptado esta, esta entrevista para que nuestros seguidores se enteren cómo es el Perú. Uh, eso, es, eso es lo que realmente eh, necesita el Perú, reconocerse. Las ciencias duras, como hemos conversado hace un momento, las ciencias duras son así implacables. ¿Qué nos dicen las ciencias duras? Que todos, todos, excepto aquellos cuyos padres recién han llegado hace 40 años, todos tenemos genes de mama opio y manco capac. Tenemos los, gen <risa> tenemos los genes indios, todos somos indios en realidad. Si es que tú le echas una gota de agua a una botella de vino, sigue siendo vino. Y nosotros... <risa> Somos, en cierta manera, somos chicha, somos chicha porque venimos de esa cultura. Si nos ponen una gota de agua eh, o un got, una gota de champán, seguiremos siendo chicha y eso tiene que comprender todos los peruanos para que se den cuenta que ser racista en el Perú contra los indios es ser racista contra sí mismos. Es un, su origen es la ignorancia, como la ignorancia realmente te puede causar Realmente daño a ti mismo. Para terminar, Lucho, permíteme contarte una anécdota. No anécdota, sino una experiencia importantísima para los peruanos y las madres sobre todo. Cuando estuve en Japón, eh, le pregunté a un psicólogo por qué los japoneses se sienten orgullosos y no son como en el Perú. Él también conocía el Perú y me dio una explicación interesantísima. Dice que a los niños, a los niños eh, japonesitos, todo el tiempo le están diciendo, ¿cómo en el Perú? Hijo lindo, tú eres el niño más, más hermoso de la tierra, el más lindo del mundo, la mamá, por supuesto, la más linda del mundo. Entonces, cuando un bebito comienza a escuchar permanentemente que este, le dicen que es el más lindo, a los cuatro años, que más o menos tiene sentido del espejo, se mira en el espejo y yo le pregunto y le preguntas a, a, a una peruana, ¿qué descubre entonces el japonesito cuando se mira en el espejo? La peruana dice, ah, que es feo. No, <risa> le digo, el japonesito, el psicólogo me explicó que cuando el, el japonesito se mira en el espejo, descubre lo que es belleza, porque como siempre le dijeron que es bello, entonces ve lo que es belleza. En el Perú, también se le dice lo mismo. Pero las mamás que son producto de esta colonización ven la televisión o ven un cartel que ahora están de moda a la, esta muchacha argentina, la Masa, rubia con su. una niñita rubia, haciendo propaganda por Saga Falabella o no sé, una de esas tiendas. La mamá dice: Mira qué linda chica con sus caballos rubios, eh, con, con sus bucles, rizos, etc. Entonces la niña va al espejo y descubre una desgracia, me dijo el japonés, para ella. Primero, que ella no es linda, porque su mamá dijo que lo bello era el de la foto, el de la afiche. Y yo no me reconozco como ella, sé que no soy bella. Y lo segundo es lo peor, que descubre que su madre es una mentirosa, porque la madre piensa que eso es bello y me dice a mí que es bello. Este japonés, si todo realmente me descubrió el drama que está viviendo nuestro país, ¿no? Ese es lo que te quería contar, eh, Lucho, para que lo analices eh, después de esta agradable entrevista. Te agradezco mucho por esta, este tiempo que le has dedicado a la hora del almuerzo. Nos espera el almuerzo, Lucho. Así es, señor. Bueno. Muchas gracias. Ha sido un gran placer escucharte y verte. Gracias, gracias. Luego, amigos, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. No se olviden, estamos justamente el 2 de enero en el Encuentro Científico Internacional. Inscríbanse gratuitamente para...